Hola amigos del canal, estamos en una mina, perdidos, ¿qué hacemos en una mina? ¿será un sueño? No lo sé. ¿Lo probamos? Venga, a por él. Yo, empieza bien, eh, joder. ¿Qué ha pasado? Ha habido como un derrumbamiento Podemos correr ¿Qué se ha oído Necesitamos una llave Vaya por dios A ver por aquí Madre mía estamos aquí en la mina perdida la verdad que la ambientación está muy bien conseguida el agua goteando y aquí tenemos una luz ¿Qué? para interactuar vale la cogemos pico y pala y caja y bidones ya, los gráficos están buenísimos vale, pues aquí hay como un barril enterrado, aquí en un derrumbamiento vale, podemos pasar por aquí ah, mira, la llave qué rápido pero que se oye Dios, qué sonido, qué ambiente, qué miedo Es horrible Los picos y las palas están clavados Antes estaban tumbados en el suelo Madre mía A ver, venga, vámonos de aquí ¿Por dónde era? Por aquí Que explotan las luces Dios ¡Vamos! ¿Dónde coño está la, la puerta esa? Había una puerta por aquí ¿Que se oye? ¡Y la puerta! ¡Y la puerta! Por aquí no era Por aquí no era ¡Madre mía! ¿Dónde estoy? Oh. Venga A ver esa puertita Era como una puerta de, de metal Por aquí no, eh Vamos a ver si encontramos Ya tenemos la llave ¿Y eso qué es? ¡Y aquí no hay nada! ¿Dónde está la puerta? ¡Dios, por favor! ¡Estamos encerrados! Estamos encerrados ¿Cómo va a ser esto? No Aquí Aquí, Aquí está la puerta ¡Venga, venga, venga, venga! venga ¡Ya! Nos han matado Nos tiene el bicho Ya no lo puedo ver Está al revés Por Dios ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No se puede hacer nada Nos ha destripado Y se ha cortado el juego Buenísimo ¿Era un sueño? ¿Era verdad? No lo sé, pero estábamos encerrados y nos ha matado un bicho igual que a todos, pero no sé qué hacían los picos y las palas hincadas, así que si tenéis alguna teoría, pues por favor, ponedla en comentarios que estaré interesado, porque yo no me he enterado, sinceramente, pero me ha encantado, este juego eh, no ha tenido sustos muy grandes, pero sí, sí la tensión es horrible, así que yo le pongo un 8 sobre 10, Espero que estén de acuerdo, si les ha gustado el vídeo denle like, si les gustan los juegos retro pásense por el mismo canal pero retro y nos vemos en un próximo juego, así que chao y hasta la próxima.